Ministro, pregunta Don Oscar Guardingo. Tiene la palabra a su señoría. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Zoido. ¿Cómo valora el Gobierno la jornada del 1 de octubre pasado en Cataluña? Gracias. Muchas gracias, senador Guardingo. Señor ministro. Pues la valoración que hace el Gobierno es que fue la irresponsabilidad del Gobierno del señor Puigdemont quien dio lugar a esa situación de enorme fractura social que ha habido en Cataluña confrontando a unos con otros y, por tanto, ellos se apartaron del marco legal, ellos se apartaron de la Constitución y el Gobierno del señor Puigdemont también se llegó a apartar de su propio Estatuto de Autonomía. Él fue el responsable de lo que sucedió y esas son las únicas consecuencias que nosotros le podemos decir. Mire, es el único responsable el señor Puigdemont y quien la acompaña, pero también le puedo garantizar una cosa y lo puedo decir y muy claro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es por donde me imagino que usted viene, ya le digo de antemano que actuaron en cumplimiento de un mandato judicial y que actuaron con la proporcionalidad y con la responsabilidad que se le exige. También podían haber optado por otra cosa, no hacer absolutamente nada, como algunos hicieron, y que se pudiera celebrar el referéndum, que es lo que quería. Se empleó la racionalidad y también le niego la mayor, le niego la mayor. No hay resistencia pasiva. Resistencia pasiva es impedir que se cumpla la ley. Muchas gracias, señor ministro. Senador Guardingo. Sí que es verdad que faltan tres cuartos de hora para la, la intervención del señor Pulisdemón en el Parlamento, que estamos todos atentos a ella y que sufrimos seguramente porque se pueda declarar la independencia de una manera ilegítima y seguramente y seguro que sin mandato sin ningún mandato democrático detrás una declaración que puede fracturar la convivencia en Cataluña. Pero los errores, a los errores se confronta con, con aciertos y no con errores que echen más leña al fuego. Lo digo porque ustedes son expertos en esto segundo, y ya vimos el pasado 1 de octubre cómo ustedes eran capaces de abrir heridas en Cataluña que van a tardar en cicatrizar. No me voy a referir a la actuación de, los puertos, de las fuerzas de seguridad y si sí al operativo y su diseño, porque eso sí que es responsabilidad suya y de los mandos de interior. Una actuación policial en la jornada del 1 de octubre que, en su diseño, es un auténtico despropósito y un fracaso de su ministerio, porque ¿cuál era el objetivo de la operación? Si era impedir que se votara, fracasó, porque votó quien quiso. Y si el objetivo era impedir el referéndum desarticulando su logística, para eso no hacían falta antidisturbios sino otro tipo de operativo policial, que, además, el 30 de septiembre la logística del referéndum ya estaba prácticamente desarticulada y sin una sindicatura o junta electoral que le diera una apariencia de validez. Digo prácticamente desarticulada porque, al final, y esto también se tiene que decir, hubo urnas y se distribuyeron en un territorio de 31.100 kilómetros cuadrados. Señor ministro, si eran urnas, debería usted dimitir por no haberlas encontrado, y si, como dice un senador del PP, eran cajas de la ropa sucia, debería dimitir usted por las cargas policiales que hirieron a más de 800 ciudadanos para incautarse de cajas de ropa. Urnas o cajas de ropa. Si eran urnas, es usted un incompetente, y si eran cajas de ropa sucia, es usted un peligro para la convivencia. Y también un peligro para España y su imagen internacional, porque después de su operativo del 1 de octubre, el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos pide una investigación imparcial sobre la violencia policial en el 1 de octubre. El comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa le envió una carta pidiendo una investigación efectiva sobre el uso desproporcionado de la fuerza y un juzgado de instrucción el número 7 de Barcelona ya ha abierto una causa para investigar si la actuación policial fue proporcional. Por favor, señor Zoido, no se esconde usted detrás de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado y dé la cara como responsable político del operativo del 1 de octubre. Muchas gracias, señor Guardingo, señor Ministro. Señor Guardingo, no tengo por costumbre esconderme detrás de nadie, detrás de nadie, y menos con una pregunta en la que no tengo ningún problema. Dice usted que me escribió el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Al día siguiente le contesté. Ahora le doy la carta que le contesté. Mire, le voy a decir una cosa. En España en España hace afortunada mucho, hace mucho tiempo, afortunadamente, que de decidimos que íbamos a vivir todos juntos y que serían las mayorías las que establecerían cuáles eran las reglas del juego. Y así, pero decidimos que no nos íbamos a someter a los que unos cuantos nos quisieran imponer. Y esa fue una regla que yo entiendo que me crié en ella. Y desde luego la voy a seguir defendiendo. No me vale otras cosas. Jamás me va a encontrar usted a mí diciendo que Otegui es un hombre de paz. Jamás. Y ya saben ustedes que hay quien lo ha dicho. Por tanto, mire, mire ¿se, imaginan, se imaginan ustedes que ahora mismo aquí, donde creo que hay una mayoría suficiente del Partido Popular, que decidimos que vamos a cambiar el reglamento de la noche a la mañana… Aquí se propone un reglamento nuevo, aquí no hay enmienda, aquí no se debate, aquí no se fija el orden del día. Eso es lo que ustedes quieren que haga, eso es lo que ha pasado allí. Mire, no le voy a dar, como no me escondo, lo único que sí es verdad, no le voy a dar ahora mi opinión. Yo le voy a, le voy a citar una cosa, pero que estoy totalmente de acuerdo con ella. El pasado 1 de octubre del 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico. Ni por el sujeto que lo convocó, incompetente. Ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ni por su objeto, inconstitucional. Ni por la notoria ausencia de garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control que, por tanto, carecen de todo valor lo que se viene presentando como resultado del llamado referéndum de autodeterminación. Mire, señor Guardingo. Va terminando, señor ministro. Termino, señor presidente. Lo firma don Carlos Granado Pérez, presidente de la Junta Electoral Central. Esa es la opinión que tengo yo sobre el referéndum del 1 de octubre. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta, doña